Este año yo creo que respecto al año anterior, sobre todo, hemos hecho un, un pequeño cambio de perspectiva para intentar eh, llevar nuestra marca un poco más afianzada e intentar buscar charlas eh, un poco más, digamos, potentes. De hecho, este año tenemos ponentes de la talla de IBM o, o gente de EA Sports. Pero es muy gratificante ver a la gente venir a charlas, disfrutar, irse diciendo, joder, qué guay, he aprendido cosas que ni sabía que existían, que son muy interesantes y, no sé, al final... Como que la gente se va de aquí con, con el chip cambiado, con otra perspectiva sobre bueno, cómo funcionan las cosas. Nosotros normalmente abrimos un, un Call for talks abierto a todo el mundo para que cualquiera que desee pueda eh, proponer charlas y luego realizamos una votación. Lo que pasa este año, así que había algunas que dijimos, vamos a por este porque queremos saber cómo funcionan. Y la verdad que la respuesta ha sido absoluta, que sin ningún problema asistían y nos contaban un poco sus proyectos, cómo trabajaban. Ya digo que, vamos, estamos encantados en ese sentido.